Dios te bendiga. Quiero decirte que. Hay situaciones. Que llevan a uno al fracaso. Pero también esa misma situación. Te llevan a ti a crecer. En Dios. Porque tú decides. En medio. De esas situaciones. Si quieres caer. O quieres. Avanzar. Si cae. Si quieres avanzar y cae, no te vas a quedar en la caída porque te vas a levantar. No importa las veces que caiga, te vas a levantar porque tienes un propósito que cumplir, porque tienes la fuerza de Cristo dentro de ti. Ahora, si decides caer y quedarte en el suelo, entonces te vas a quedar sin propósito, te vas a quedar en el lodo, te vas a quedar quejándote de que la situación te está absorbiendo, de que no puedes con ella. <ríe> si decides avanzar, vas a crecer en Dios, vas a, vas a desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. Decídete a caminar, decídete a creerle a Dios, decídete a que no son las circunstancias que, eres, que, que van a decidir tu destino, sino Dios va a decidir tu destino. No dejes que Satanás te haga creer cosas que tú no eres, tú eres lo que tú eres en Dios, pero debes creer. Que Dios lo va a hacer contigo Debes creer En lo que Dios ha puesto En tu corazón Debes creer En todo lo que Dios Ha dicho de ti No tengas miedo Levántate Y sé valiente Porque lo que Dios ha puesto en ti Las fuerzas de las tinieblas No lo van a poder aplacar Pero debes creerle a Dios Levántate camina como el guerrero y como la guerrera que eres en Dios. Todo tú lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Tendrás la fuerza del Espíritu Santo guiándote por todo lugar, guiándote en todo momento. Levántate, camina como un vencedor, como toda una guerrera como todo un guerrero, creyéndole a tu Dios en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.